Tres señales que tu mujer te está engañando La número uno Siempre llega en el mismo taxi La número dos No tiene hambre ¿Y por qué no tiene hambre? Porque ya comió con el amante Ah, ya Y la tercera Y la más importante Se quiere hacer un tatuaje Se encuentran dos cubanos en un centro comercial y uno le dice al otro: hey, ¿Qué bola haceré? Eh? ¿Cómo llegaste acá a Miami, haceré? Eh? Llegué con el pasaporte de un amigo. ¿Y dónde está tu amigo, haceré? Eh? Debe estar en Cuba buscando el pasaporte. Muchas gracias por haberme invitado. La comida estuvo espectacular, mucho licor, mucha fiesta, buena música, tremendo todo. Gracias, pero me tengo que ir, ya el taxi me está esperando. Pero Carlos, estamos en tu casa. Señora, le voy a preguntar, ¿por qué dejó a usted a su marido... Señor juez, mi marido se comportaba como un sol. Se iba al atardecer y regresaba al amanecer. Mi amor, ¿y qué hiciste con el dinero que te he enviado todos estos años desde acá? Papi, una mansión, una mansión. Prueba de matemáticas. 4x4, una camioneta. 2x1, una promoción. 1, 2, 3, prueba de sonido. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa? Es que me fui al gimnasio a ponerme como un toro. ¿Y qué es lo que pasó? Que mi novia me ayudó. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Pero cuál es el problema? ¡Dos mujeres están peleando por mí! ¡Guau! Wow, ¡Qué problema señor! ¡Usted está afortunado! ¡No! ¡La fea está ganando! Mira mi amor, tú y yo podíamos tener una cuenta en este banco para Navidad y Año Nuevo. Y los gastos del 14 de febrero. Ah no, pero a ti te gustan los mototaxistas. Give it to me like